Cuando hablamos de educación de calidad hablamos de un sistema que eh, ofrezca todos los insumos que los niños y los jóvenes necesitan para poder alcanzar su máximo potencial en aprendizaje y que puedan permanecer en el sistema hasta que se gradúen de la media y puedan decidir más adelante eh, si quieren seguir educación terciaria o no. Se han visto mejoras en cobertura, pero todavía tenemos retos muy, muy grandes en la cobertura, sobre todo en secundaria y en media. Precisamente lo que hoy vamos a mostrar es que las tasas de graduación en educación media eh, han avanzado de manera muy, muy, muy lenta y que si seguimos a ese ritmo nos vamos a demorar 60 años en alcanzar tasas de graduación del 100% de la media. Entonces, sí tenemos que meterle el acelerador un poquito para, para poder alcanzar mejor, mejores tasas de, de cobertura. En cuanto a calidad, pues dada la definición que acabamos de dar, eh, pues... Quiere decir que tenemos que invertir más en todos esos insumos que hacen que los estudiantes puedan eh, adquirir todas las competencias eh, y habilidades para, para mejorar su, su calidad de vida. Eh, y eso implica invertir más en infraestructura y por supuesto invertir más en tener eh, a, los, a los docentes en muy buenas condiciones eh, laborales. Pues A los establecimientos educativos, eh, pues aprovechar eh, los recursos que hay tanto en docentes territoriales como a nivel nacional, eh, poder aprovechar eh, programas, por ejemplo, como Todos Aprender y Recibir a los tutores para que puedan mejorar sus prácticas pedagógicas, pero también invertir más para que sus docentes puedan tener mejores condiciones, que tengan acceso a los materiales necesarios y a la infraestructura adecuada. Eh, y a nivel de seguimiento a los estudiantes es muy importante prender alarmas en el sistema, de manera que los estudiantes que estén con más mayor riesgo de deserción o que dejen de asistir por periodos prolongados, prender esa alarma en las secretarías de educación correspondientes y poder garantizar mayor permanencia en el sistema. Esas son dos cosas puntuales que creo que serían muy importantes.